¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y sentí la necesidad de hablar acerca de este tema simplemente porque hoy... Bueno, a ver cómo les explico... Estaba navegando en mi cuenta de Instagram cuando veo que la tenía totalmente inundada de mensajes, de todo mundo En donde me decían Catherine Kimberly Loaiza te subió su historia Catherine estás en la historia de Kimberly Loaiza Catherine apareciste en el Instagram de Kimberly Loaiza Etcétera, etcétera, etcétera Resulta que checo mi cuenta de Instagram Luego entro al Instagram de Kimberly Loaiza Y sí, vi, estaba en su historia Ella subió un boomerang en donde yo estaba bailando Etcétera, etcétera No, mejor mírenlo aquí Seguí viendo las historias que subió Kimberly Loaiza anoche y me di cuenta que Juan de Dios tomó el celular de Kimberly y empezó a hablar acerca de una situación que ellos pasaron en la fiesta de Navidad de YouTube. Entré a YouTube, entré a internet y empecé a ver que muchísima gente ya está hablando acerca de este tema, de que sí, que Juan de Dios le empezó a decir un poco de groserías y un poco de cosas malas a Chumel Torres o de que Chumel Torres... Fue muy mala persona con Kimberly Loaiza, etcétera, etcétera, etcétera Entonces hoy les voy a contar lo que yo vi con mis propios ojos Porque yo estuve en esa fiesta Resulta que llego a la fiesta La fiesta fue en la sala Corona en el DF Bueno ya no se le dice DF, ahora es CDMX En lo que yo voy llegando me bajo de mi auto Y voy a entrar para registrarme en la fiesta y todo esto Antes de yo entrar estaba Juan de Dios Pantoja junto a su novia Kimberly Loaiza y están acompañados de Nat Campos Nat llega con Juan de Dios y con Kimberly y se toman algunas fotos en la entrada La decoración está sumamente maravillosa, la verdad que está todo sumamente lindo Me registré, entramos, subimos, la, la, el asunto ya estaba super cool Empezaron con algunas charlas en el evento El escorpión dorado estuvo animando la fiesta a lo que para mi sorpresa fue una cosa muy extraña Había una pelea de sumo o una lucha de sumo No sé bien cómo se dice Pero en esta estaban participando Leslie, eh, la Polinesia eh, Estuvo Rix, Jurem y otras personas Más adelante el escorpión empieza como que a animar el asunto Refiriéndose a alguna de las personas que estaban en el público Estaba Juan de Dios Pantoja, le dijo algunas cosas Y ya, ahí murió el asunto La fiesta se empezó a poner... Amén. Llegó una banda, Grupo Cariño Grupo Cariño empezó a tocar La gente empezó a bailar y todo eso Ya empezaron a servir los licores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo el mundo se empezó a poner feliz Yo estaba en una mesa junto a mis amigos La Castro Estaban otros amigos allí Estaba Day, Otros amigos que también son youtubers Y bueno, crean contenido para internet En ese momento pasó Chumel caminando muy cerca mío A lo que yo le pregunto a algunos amigos ¿Qué pensaban acerca de Chumel? Porque la verdad yo nunca lo había visto Nunca había estado en un evento O coincidido en un evento en donde él también estuviese La verdad Y algunos decían como que Ah bueno Chumel, normal Y otros decían como que Bueno, él es un poco especial Y otra persona también decía como que Ah, es un poquito mamón Yo no sé si es verdad Porque no lo he conocido en persona Si no me lo han presentado Así que no sé Solamente lo vi pasar Y listo Ya habíamos salido todos a la pista de baile Sí Sí Empezamos a bailar un poco Empezaron a tocar algo de cumbia La verdad es que íbamos a bailar mucha cumbia Pero igual yo estaba ahí como, como que tratando de bailar para divertirme un poco En ese punto también estaba Juan de Dios Pantoja Que sí baila espectacular Junto a su novia dieron un montón de vueltas A lo que yo dije, oh wow, sí bailan Al rato veo a Juan de Dios tomar su maleta De su puesto, de su silla o de su mesa Tomó su maleta, se la puso en el hombro Y sale con Kimberly pero salió un poco molesto, o sea, yo sí noté que iba como un poco así, ¿sabes? Como si algo lo hubiese molestado en ese, en ese momento Lo que yo entiendo, o lo que yo me imagino que sucedió en ese momento Fue que Kimberly le pidió a Chumel que le enviara el saludo para su tío Este tal vez se negó o no fue muy amable con ella Lo que a Juan de Dios Pantoja no le gustó para nada Tomó su maleta y se fue del evento O tal vez se fue al baño, la verdad es que no estoy segura Yo los vi salir, pero no estoy segura si salieron del evento como tal O salieron al baño Para resumir un poco el cuento Esto fue lo que sucedió Hola Chumel Torres, quiero decirte que chingues a tu madre Por mandar a la lindura mayor a la larga, Solamente por mandarte un saludo para su tío Quiero decirte que nosotros no te admiramos, güey Su tío sí, pero nosotros no Y otra cosa, hermano te digo esto ahorita que estoy un poco ebrio y cerca del evento de YouTube. Por si quieres que me regrese a partir de tu madre, solamente dime, güey. Así no se trata de una mujer, cabrón. Y a ninguna persona se trata así, güey. Tú le la, la, la, paré el dedo enfrente de todos. ¿Por qué? Porque a ti te valió mandarla a mandar la verga a ella enfrente de todos. Solamente, cabrón, ten más humildad, güey. Así no se trata de una mujer y a ninguna persona, cabrón. Y menos cuando son... Me vale madre, güey. A quien me eche de enemigo por esas historias. Mira, no me gusta que traten mal a la gente, güey, y menos a ella, cabrón. Así que me vale más. La verdad es que yo no tengo ni idea de por qué Chumel actuó de esa manera solamente por un saludo. Yo estuve con Juan de Dios y con Kimberly bailamos, gozamos, hablamos, tomamos fotos, la pasamos de lo mejor. Y Kimberly, pues como ya saben, hasta me subió en una de sus historias. Ambos fueron un amor de persona, fueron súper amables, cariñosos, nos tratamos súper bien y eso que yo jamás había coincidido con ellos. Fueron muy atentos en todo momento y hasta grabamos videos para mi canal que si no se lo quieren perder pues suscríbanse a este canal y estén pendientes porque pronto lo voy a subir así que amigos esta es mi opinión tenemos que mantener los pies siempre sobre la tierra independientemente de los números o los seguidores no importa lo que hagan en verdad todos somos seres humanos y todos absolutamente todos merecemos un buen trato el final de todo esto de crear contenido de ser youtuber, de estar en internet es divertirnos, pero también respetarnos y amarnos. Así que gente hermosa, en verdad, vamos a repartir amor y no odio, no maltrato a las otras personas, no denigrar a las otras personas. Vamos a tratar de ser mejores seres humanos. Yo soy Catherine Boy, si te gustó este video por favor dale me gusta. Como ya les comenté al principio, esta es mi opinión personal y es lo que yo vi con mis ojos porque estuve en esa fiesta. Y sé lo que sucedió. Muy pronto voy a subir los videos que hice con Juan de Dios Pantoja y con Kimberly Loaiza. Así que si lo quieres ver, por favor suscríbete a este canal y activa las notificaciones encendiendo o picándole a la campanita para que YouTube te avise apenas subo un nuevo video. Yo soy Katherine Boyce nuevamente, aquí abajo todas mis redes sociales. Los dejo a todos con un beso enorme, los amo demasiado y hasta el próximo video. Bye.